Yo creo que, eh, más que la conveniencia de los partidos, lo que hay que mirar es la, la conveniencia del electorado y de nuestro sistema, ¿no? de nuestro sistema electoral. Creo que este, se puede instrumentar algunas cosas como, por ejemplo, el voto cruzado puede ser una opción. Lo que hicimos instrumentar para ahora, para las alcaldías, y, y no hubo acuerdos porque hubo el Frente Amplio estuvo en contra, hubo este, también un sector importante del Partido Nacional que estuvo en contra y que lamentablemente no se pudo hacer, pero era una buena cosa para poder eh, ir en ese camino, ¿no? que el elector tenga la libertad de poner dentro del sobre a ciudadanos de distintos partidos y elegir órganos distintos en un mismo...